Fíjense. Que sepan todos Que el Chapu anda suelto ¡Opa! A la madre hey, hey. <risa> Lo único que no me gusta del Atlas es que no sales en la descripción del cartel, sales en un rayón en donde escribimos Gangster XD. ¡Oh! Oh! ¡Es el equipo Rocket! ¡Ayuda! Me dispararon el equipo Rocket. ¿Dónde dejé mi pokebola? ey? ¡Equipo Rocket! ¿Qué dijo Ren? ¿Cómo que qué dijo Ren? ¿Qué dijo Ren de qué, muchachos? Es una No quiero. No, no, no, no, Gamster. Algunos, no todos, en el chat somos heroes Para algunos sí si estamos aquí porque te queremos. No por si hay contexto o no. Llamar los ojos, banda. Y se actualizarán también. madre se... p... <risas> Madres, qué pedo. <risas> Me hizo dar un salto, güey. Ay, no manches, güey. Ay, no hubo pantalla verte en ningún momento y ustedes... ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay pantalla verde! ¿Dónde? No hay nada... ¡Hijos de Uy, güey! ¡Ah! puta! ¡Qué pedo! <risa>